My echo My life is a party My home is the club I party like a rock star Dance until I'm rotten. My life is a party My home is the club My stage is the dance floor Party never stops My con la partida. Bueno, esto está muy grandita para esta cosa, pero no importa, no importa. importa. Comenzamos a jugar una partidita y los que sepan, este o sea, los que sepan, unir amigos, el nivel de jugador de truco. Debes bajarle un poquito el volumen, un poquito el volumen. El sonido. Uy, qué tal, que fuerte. Música no, no, música no queremos. Música no queremos. Solo queremos el sonido, música. Si alguien me puede decir cómo se, o sea, cómo mandar solicitud a amigos o clanes o como sea, pues díganme en los comentarios y yo los uniré a ustedes. Si es que tienen Mortal Kombat Versus, obviamente. Pues vamos a jugar una partidita, amigo mío. Una partidita. Eh, pero ahora, coño, y ahora cómo hago? A ver, ah, no, no, no. Aquí viene que Sí. Wow, me estoy aprendiendo muy rápido En la grabación de videojuegos Wow, Qué niña sí. Y te voy a recomendar algo Te voy a recomendar Si te gusta este video, dale like Dale like, ¿por qué? Porque aquí tengo un cuadrito de aquí Donde what the fuck, O sea, wow, se ve genial Uy, coño Me asusta Me asusta, Uy, me asusta. Camisa no me gusta tanto, voy a cambiar de camisa. No, no, ya empezar la partida Empezar. Ando un poquito gripado pero bueno. Es lo que toca, amigo mío, es lo que toca, es lo que toca. Bueno, mientras que cargue esto, voy a decir algo más. Este, voy a estar subiendo solo los días martes y los días jueves, posiblemente sábado o domingo también. Este video, pues, hey, hoy, como es viernes, ayer no pude subir video Hoy tenía planificado revelar la magia del truco, el que lo hice la otra vez Creo que lo haré mañana, parece, creo que mañana, Ma mañana sería mejor ¡Dale like! Dale like, por favor, para que veas el video ¡Ay! ¡Qué cansancio, güey! ¡Qué cansancio! Oh, bueno, ya vamos a empezar la partida ¡Elimina a los enemigos! Y con bueno, el que más me gusta es el aquí. Como pueden ver. Aguar, aguara Aguar, vamos, vamos, vamos. No sé jugar tanto esto, pero mi hermanito juega. Es el que juega más. Tu equipo lleva la delantera. Dale. Oh my god. Pero que la guía. Bueno, no me da tanto la guía, pero es, es lo básico. Creo que es mejor que Fortnite. O sea, no es que digo que sea mejor, pero es mejor grabar aquí que en Fortnite, porque en Fortnite me vale un lag. Bueno, lo mató él, lo mató él. Oh, que lo mato, que lo mato. Uh. Oh. Corre, oh. corre, amigo mío. Dale, dale, dale. Soy malo para disparar, o sea, qué. ¿Qué coño? ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? ¡Corre amigo mío! ¡Corre amigo mío! Se fue por aquí, se fue por aquí, yo me voy por acá, yo me voy por acá, por si acaso Por si las moscas, por si las moscas ¡Oh ya! Parkour, mucho parkour Lo que me gusta de juego es que puedes hacer como medio parkour por ahí Escuché, escuché a alguien que se estaba muriendo Savitar, ¿qué haces Savitar? ¿Qué ves Savitar? Savitar, uy, uy, uy, uy ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos tiraron? Una bomba no? ¡What the fuck! Explícame, hermano mío, tú eres el que sabe más en esto. ¡Ay, me se <tose> tiro! Oh, Ahora también puedo tirar una bomba, no. Es que no he matado ni uno, no he matado ni uno. ¿Y nos van ganando, nos van ganando. Van 35 contra el coño, se lagué un poquito. Van 35 contra 15. que no he matado ni uno, no he matado ni uno? ¿No he matado. Creo que en este partido necesito a un amigo, un amigo. Ya hay un gordito. ¿Cómo oh, lo matan a mi amigo? ¡Oh! No amigo mío! ¡Pum! Uh, uh, uh. No. ¡Mate a uno! No. ¡Eliminado! No. Uh, ¡Uy, uy, uy! uy usted! No, yo lo maté, yo lo maté. Uy, esto es como jugar Free Fire más o menos, pero... No comparo Free Fire con yeah. otra cosa, por si acaso, no comparo con otra cosa. ¿Qué? ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? No te entiendo ni hostia Sin colores, o sea... Ay, bueno, por aquí. Por aquí. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, ver, a Percibelo, a ver, a ver. ¿Qué perro? a ver, a ver, a perro? el ¿Qué perro. el ¿Qué perro? ¿Qué perro. ¿Por qué le dice perro? perro. perro. Porque el perro El perro? Sí my perro? El perro. ¡Ah! Ay, este también tiene oh. Ah, lo gasté este. este también tiene Este también tiene ¿Sí o no? Sí Gracias hermanito Gracias, gracias Muchas gracias Si lo ven aquí Ahí también hermanito Algún día haré un buen play Contigo hermano No te preocupes No te preocupes hermano mío Ahorita la partida La partida tiene que ser ganada por mí gracias, Super Papu, super el super Papu. El Papu Pero, oye, ese es el la skin que yo quiero ese es el la skin que yo quiero Sí es el super pedro El... Este Si, este. sí, uno, es que se parece a Manuel <risa> Voy con el de aquí porque este es mi preferido, este es mi preferido. A mi el preferido es el personaje que... Me... Perdí, Preferso, perdí, el perdí. Perdimos, perdimos Perdimos Mi primer, mi primer ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En primera partida Immortal Mortal versus, Y perdimos. De verdad que no me gusta esa camisa. De verdad que no me gusta, no me gusta nada. El Copete parece... Él mató más, mira. Parece un unicornio. Unicornio, unicornio. Él mató más. Claro, obviamente cómo no va a matar si, si tenía la bomba. Me lo hubieras dicho a, en un principio y hubiese ganado hace rato. Bueno, eso creo, porque soy nuevo en él. Soy nuevo. Ay. Con que me vaya esto, que no que esté grabando, pero ya es una tiene. cosa una pesada. Me estrella tiene. Vamos, 7 minutos con 16, 17, 18, 19, 20 segundos grabando y no hemos ganado ninguna. ni en Mortal no, Kombat ni no, nada no, no son contratos ah, cuando salen bonitos qué tengo que hacer oh reclamar reclamar mi sea? hermano mi hermano tiene cuántos años tiene oh, oh, mi hermano tiene cinco años y más pro que yo hermano mío tráeme la camisa mi hermano vamos no a compartir aquí uy, uy, uy. a ah, combatir combatir yo, yo entendí. hoy tengo un mensaje Recibimos un acortamiento. Y uh -huh. vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Noticias. Expira. Bueno, esto es una camisa básica, pero... No, este... Se me... Algo me pasó en el juego, no sé por qué. No sé. Bueno, igual el minuto se va a parar. Automáticamente 10 minutos. Pues bueno, este... Quiero decir que Como no sé tanto de juegos de pistolas Por allá, por allá Yo qu quiero que tú me ayudes ¿Quieres salir en uno de mis videos? Pues mándame la solicitud Yo no sé cómo mandar Mándame la solicitud si tú quieres Amigo mío Pues si te gustó el video Bueno, no sé qué, si te habrá gustado el video Porque ni a mí, siendo mi video Yo creo que le daría un like Pero si a mí te gusta O quieres que mejore Pues solo dale like Oh, yeah. Oh, my God.